Si estás preparando la oposición para juristas de instituciones penitenciarias, desde Espero Oposiciones quiero comentarte que vamos a comenzar un grupo específico para preparar los supuestos prácticos de cara a este último ejercicio. Tanto si vas por el turno libre como si estás preparando por promoción interna, ponemos a tu disposición un mínimo de cuatro clases teóricas explicativas en las que, aparte de impartir la materia, Resolveremos supuestos prácticos jurídicos pues, con los materias fundamentales de cara a este último ejercicio de la oposición. También quiero comentarte que si estás interesado en adquirir únicamente el material, ponemos a tu disposición dos libros de supuestos que podrás comprar desde esferaoposiciones.com en los que encontrarás por una parte la redacción del supuesto y después de forma argumentada cada una de las respuestas de los distintos tipos de ejercicios planteados. ¿Qué abordamos en estos supuestos? Responsabilidad patrimonial, contratación, algo de financiero, jurisprudencia penitenciaria, la delegación de competencias 985 que ha sido modificada por orden interior 131 2023, etc. ¿Vale? En las clases que vamos a impartir, estos mismos supuestos los realizaremos en las clases y habrá otros que de forma puntual planteemos cada uno de los docentes. Las clases empiezan esta semana que viene y como mínimo hasta la semana del 10-14 de abril, que es más o menos cuando tenemos una estimación que será el examen de supuestos, vais a tener cuatro clases explicativas se planteará el supuesto previamente y en la clase procedemos a la corrección. Aquellas materias que haya que explicar o aquellas cuestiones que generen dudas, pues los docentes impartiremos esa explicación de formación. Nada, te animo a que escojas uno de nuestros productos. Si estás interesado en la formación en esas clases en directo, más esos vídeos en diferido que vamos a ceder a todos los alumnos, Escríbenos a info.esperaposiciones.com o directamente desde nuestra web puedes contratar el producto. Esta semana tendrás los horarios y el material que ponemos a tu disposición y la programación toda de, como mínimo, esas cuatro clases. Asimismo, si quieres adquirir el material, ni esos dos libros de supuestos prácticos, podrás adquirirlos desde ya, directamente en esperaposiciones.com, entrando en librería. Nada, te envío un cordial saludo. Chao, chao.